Formalidad. Filosofía en construcción. Segunda uh. temporada. Entrega número 17. Lo que yo no les puedo decir es que no sé de qué va a hablar el señor. Que la hora se va a presentar y les va a contar. ¿Cómo están, gente querida de Laura de Burlingame? Así es, edición 17 de este programa Filosofía en Construcción. Y vamos a crear suspenso. Para que nadie sepa qué es lo que se viene. Pero si estuvieron leyendo <ríe> eh, el diario, la hora de Burlingame, papel o virtual, se habrán encontrado este mes, en realidad agosto, pero bueno, justo estamos cambiando a septiembre, habrán encontrado en agosto una nota sobre la filosofía de la liberación y sobre un gran, grandísimo intelectual. Eh, argentino, por más de que esté naturalizado mexicano, el, el tema de la frontera es ilusorio. ¿no? Eh, una de las grandes personalidades, pensadores eh, que, que, ha dado, que ha dado este país, que es Enrique Dussel y la filosofía de la liberación, ¿no? que fue el tema que ocupó la nota del mes y el que eh, me gustaría que, que charlemos hoy, Marcelo. ¿Estás de acuerdo? Por favor. Bueno, eh, la verdad es que ah, siempre, eh, hace rato en realidad, ¿no? Siempre tuve ganas de, de escribir sobre Enrique Gussel, eh, porque creo que es, la verdad que para lo importante que es, eh, obviamente que como tantas otras personalidades eh, fundamentales del pensamiento, creo que a veces pasa desapercibido, ¿no? Eh, probablemente porque tenemos esta mmm, tradición cultural, ¿no? de ver siempre hacia afuera, ¿no? De estar viendo lo que pasa allá en Europa o el primer mundo o el pensamiento europeo-occidental y no vemos ¿no? lo que suele suceder en nuestras tierras, en Argentina, en Latinoamérica ¿no? y en toda la periferia en general. De hecho, eh, y estando acá en Latinoamérica... Si yo le pregunto a la mayoría de la gente que se dedica a la filosofía, le pregunto por filosofía africana, me van a decir, no tengo idea. Es más, me van a decir, no, en África no se hace filosofía. Y muchos también, si yo le pregunto acá en Argentina sobre filosofía argentina, me van a decir, no, en Argentina no se hace filosofía, en Argentina no se piensa, sino que de alguna manera lo único que hacemos es comentar, ¿no?, a los pensadores de Europa y eso es uno de los grandes desafíos y de las grandes disputas bueno que que ha transitado Dussel durante toda su vida contextualizando él eh, nació en Mendoza en 1934 y tuvo una carrera eh, y una biografía de vida ¿no? muy lejos de lo que podemos llamar el, el típico intelectual de, de escritorio no el, el pensador de escritorio ¿no? es decir, se recibió filosofía acá, eh, en, en Mendoza, viajó a España y él cuenta que en, en ese viaje a España, que había conseguido una, una beca y que había ido con 100 dólares que, que le había dado el padre, eh, que imagínate lo que eran 100 dólares, si, si ahora es poco en esa época, también no sí eh, no, bueno cuenta no, no, sí, no, no cuenta tira, no estuvo tirando manteca al techo igual no pobre con 100 dólares bueno ¿sí? es lo que hay es, claro. es lo que hay no bueno cuenta él en, en ese en esa aventura, en, en esa digamos aventura porque se terminó convirtiendo incluso en una travesía intelectual y en un viaje espiritual no como él fue conociendo eh, lugares de latinoamérica a las que no había ido nunca y de la que no se sabía nada, o la que él no sabía nada, mejor dicho, que no le habían formado, ¿no? Él licenciado en filosofía, por supuesto, pero eh, al mismo tiempo, si se quiere, muy cerrado en su, en su formación. No conocía Montevideo, por ejemplo, el sur de Brasil, eh, imagínate, incluso cuando, mientras el barco iba, pasó por las costas de África, no sabía nada de África, y cuando llega a España se da cuenta, ¿no? De todas esas culturas, ¿no? Todo eso que, que vio en Montevideo, en Brasil, en África, de lo que realmente no había sido formado. Y eso, de alguna manera, le despierta el, el espíritu, le despierta esa búsqueda ¿no? acerca de nuestra identidad. Solo de la identidad como mendocino, como argentino, como americano, ¿no? sino esa identidad cultural. Porque, si, si, imagínate que si ahora todavía continúa pasando, eh, en los años. 40, los años 50, ¿no? eh, todo lo que se estudiaba, toda la filosofía, toda la historia, era básicamente eurocéntrica. Y él se comenzaba a cuestionar justamente esas categorías que lo habían formado y que lo habían encasillado, ¿no? En una estructura y en una forma de pensamiento que eh, le negaba, ¿no? Bueno casi todo lo que sucedía a su alrededor, lo que sucedía en la periferia. Entonces él va a comenzar justamente a intentar indagar acerca de las raíces de, de nuestra civilización, ¿no? eh, y sobre todo de los que estamos en la periferia, de los que estamos excluidos. ¿no? Empieza a querer pensar el lugar justamente de los marginados del sistema, que comenzaba cada vez a verlos ¿no? cara a cara, a encontrarse en ese encuentro con, con el otro se da cuenta que el formado en la cultura griega ¿no? eh, había sido formado en una visión parcial, ¿no? en la modernidad europea que venía de, de, de los antiguos griegos, y decide ir a lo que le parecía la raíz incluso de nuestra civilización eh, cultural que estaba en Jerusalén. Por lo tanto, estudió, eh, siguió estudiando en España decidió viajar hasta Jerusalén, obviamente atravesando otras ciudades, vivió en Jerusalén, Jerusalén perdón, varios años, trabajó de carpintero, ¿no? eh, se formó, aprendió hebreo, aprendió sobre la cultura semita, eh, empezó a tomar contacto justamente con toda una tradición cultural que se le había negado desde el primer día, eh, en, en la que no se le había formado y que se le había tapado, y finalmente, bueno, después de todo lo que él vive y descubre y aprende, en, viviendo ahí en, en Oriente Medio, decide volver, ¿no? Volver hacia el centro de Europa, atravesando también ¿no? otras, otras regiones, y bueno, seguir estudiando en Francia, en Alemania, ¿no? siguió doctorándose, ¿no? siguió desarrollando su, su pensamiento, pero esta vez justamente con una idea, eh, como les decía, de pensar en el excluido que fue lo que fundamentalmente lo convirtió en ese, en ese viaje a Jerusalén que tuvo. Después de seguir formándose y recibiendo doctorado incluso de la Sorbona y tomando contacto con grandes pensadores europeos, por ejemplo, Levinas, que hemos hablado, el, el filósofo que eh, planteaba la, la cuestión de la otredad y de la alteridad, decide volver a Argentina eh, justamente para comenzar a trabajar en este país y para comenzar a, desarrollar ¿no? su, su propia visión filosófica, esta vez ¿no? desde el lugar de Latinoamérica. No me quiero extender mucho como en esa pequeña biografía, pero me parece tan, tan rica y tan interesante, eh, y, y de hecho eh, estuve, la estuve escuchando contada por él ¿no? en, en un video, que, en una entrevista que, que, que está en YouTube, hay mucho material de Dussel en, en YouTube, de hecho él está vivo y sigue subiendo videos y sigue pensando y sigue... ...y sigue dando conferencias y toda esta cuestión... ...digo, es, es un intelectual... ...ya, a ver, tiene... ...te lo chequeé, 86 años... ...pero todavía sigue pensando... ...y, y no para de pensar, ¿no? Tiene sabes ese, qué? Estaba, ...ese privilegio... sí ...te quería interrumpir por... Digamos, Decime. ...en agradecimiento de lo que yo he aprendido contigo acá... ...es decir, dijiste que en Europa... ...habló entre... ...entre los filósofos europeos con lo que se cruzó... ...se cruza con Levinas... La otredad, el señor, la otredad, como digo yo. Y vos fijate la mezcla que se le habrá hecho a él, porque él piensa en el excluido, pero el excluido es el otro. Así que lo que habrán hablado, lo que le habrá servido a él también y a Levinas, es decir, hablar del excluido, el otro te hace, te habla de la de la otredad y de, y demás, este en esa charla me la imagino dos segundos, Haciendo una comparativa y él contando lo que, se, lo que ha visto en el mundo, o en el África, o en América Latina, o en nuestros barrios periféricos uh -huh. y demás, eso, eso quería comentarte que se me había cruzado la cabeza lo que habrá sido esa charla. Sí, sí, el, ver, el encuentro con la, la filosofía de, de Levinas fue, para él fue, fue crucial porque le, le permitió justamente correrse de toda una tradición de, de pensamiento y toda una formación que obviamente es, es, es, es, lo, lo, es condición de posibilidad de, de lo que es él y que hasta el, hasta el último día, eh, o sea, digamos, hasta la actualidad sigue, sigue eh, defendiendo en de cierta manera, cuestionando, pero a la vez considerándola eh, parte de, de sí mismo, no pero a la vez con la conciencia de que es una permanente deconstrucción de lo que hay que hacer. Por eso él hace eh, un camino que él, él lo narra muy interesante, que va ¿no? de las periferias al centro, y del centro decide ir a la periferia, o si se es quiere la periferia original, no, pero digo, a, a, a la raíz cultural, que es cuando, cuando va a, a, a Medio Oriente, para volver al centro y de ahí retornar a la periferia. ¿no? Hace todo ese camino, y justamente cuando se establece en, en, en Argentina, eh, digo, tiene ya... Eh, real conciencia ¿no? de que el pensamiento, ¿no? el, el pensamiento europeo con el que él ha sido formado y con el que hemos ido formando, eh, justamente es un pensamiento colonizador, es un pensamiento imperialista, ¿no? es un pensamiento que Europa eh, impuso ¿no? desde la modernidad, ¿no? desde la idea del del, del conciencia central ¿no? que construye el mundo a su semejanza, eh, la construcción cultural en la que vivimos es una construcción europea occidental que se impuso contra otras culturas existentes y milenarias que también formaban parte de, de la humanidad y que en su avance y en su expansión terminó colonizando y destruyendo justamente muchas y grandes otredades que también, bueno, compartían y cohabitaban este, este espacio-mundo, ¿no? Pero él, justamente... Eh, y, y muchos filósofos que, que empiezan a, a, a cuestionarse, ¿no? El lugar de, de América Latina en la historia comienzan justamente a analizar el mundo en términos de centro y periferia. No en vano, los años 60 comienzan a surgir las teorías de la dependencia, ¿no? eh, las críticas al, al imperialismo, eh, la, la visión... De, de la desigualdad entre el primer mundo y el tercer mundo, todo forma parte de una serie de, de movimientos que se van dando simultáneamente en diferentes países de América Latina, y que también tienen que ver con un contexto de, de rebelión y de, y de revoluciones que justamente ponen en jaque, digamos, el, el sistema dominante. ¿no? Él lo que va a hacer es desarrollar una filosofía que justamente desde eh, la base o desde el fundamento ontológico, ¿no? desde la, la cuestión del ser y la cuestión de la ética y la política, poder fundamentar un pensamiento que justamente no sea totalizante, sino que se oponga a la totalización eh, de, de la modernidad europea occidental ¿no? y empiece a darle eh, voz y darle lugar a los relatos de la periferia. ¿No? Y ese es el proyecto, digamos, de la filosofía de la liberación que, que él empieza a llevar adelante junto con otros pensadores ¿no? eh, de, de Argentina y también con otros pensadores de Latinoamérica, tiene que ver con justamente recomponer a América Latina, ya no en el lugar eh, de, a ver, de no tener historia, ¿no? de ser un mero repetidor de eh, la historia europea, sino en la construcción de una propia historia, de una praxis liberadora que justamente saque a, a, al pueblo de su atraso, eh, tanto material ¿no? como simbólico-cultural. ¿no? Empezar a pensar desde nuevas categorías, empezar a cuestionar lo establecido y empezar a desarrollar un posicionamiento propio ¿no? en... Eh, con, en y contra ¿no? un mundo totalizante que justamente intenta convertir toda otra edad ¿no? en una parte de, del sistema eh, mundo imperante, ¿no? básicamente. Eh, te cuento otra cosita más, eh, antes de que por ahí me, me querés comentar algo, y quiero seguir un poquito con esa cuestión biográfica porque me parece muy importante. Él vuelve a, vuelve a Argentina. Eh, eh, al Chaco vuelve, le ofrecen un cargo en la universidad, comienza a trabajar en diferentes universidades y en diferentes eh, bueno, lugares, lo empiezan a convocar de diferentes países de Latinoamérica, ¿no? y comienza a pasarle justamente eh, este gran problema, ¿no? esta, esta cuestión tan alineante de que le enseñaba justamente el pensamiento europeo y los grandes clásicos griegos y los clásicos de la modernidad, Descartes, Kant, Hegel, eh, Marx, Heidegger, ¿no? etcétera, eh, pero que todavía eh, no había desarrollado su pensamiento propio, ¿no? esa, esa cuestión del desarrollo de, del, de, de la autonomía, ¿no? y que él cuenta que lo vivió con mucha alienación hasta que empieza justamente a pensar su filosofía. Hay un par de dos hechos que quiero destacar. ¿no? Eh, el primero y por qué digo, por qué Enrique Dussel se tuvo que ir de, de este país pero te lo estarás imaginando, igual lo dice en la nota, eh, él cuenta que en el año 73 le ponen una bomba en la casa, ¿no? eh, que bueno, que le destruye una parte de la casa, él eh, por suerte no sale ileso, eh, y le agregan un cartel de eh, contra el marxismo, ¿no? lo, lo, lo acusan de marxista y por eso le ponen una bomba y lo quieren matar, ¿no? y... Cuando en el año 75 ¿no? eh, se, se produce la, la muerte de Perón y, co y, y comienza a ganar, bueno, a, a tomar importancia la AAA y, y las fuerzas paramilitares, eh, sabe que está en una lista negra y entonces pasa a la clandestinidad y decide exiliarse en México, donde se estaba fundando la, la, la, la UNSAM, eh, y donde, bueno, va, va a trabajar y va a empezar también, bueno, a, a desarrollar su trabajo, digamos, establecido ya en la zona mexicana. Pero fue considerado también, obviamente, y perseguido como un intelectual porque su pensamiento justamente molestaba, ¿no? Molestaba a la profunda crítica que, que hacía al sistema, no solo en su aspecto económico, sino en su visión total del, del ser humano. Porque esta cuestión de la colonización, ¿no? Esta relación de asimetría y de poder entre el colonizador y el colonizado, no era solo, eh, digamos, eh, atravesaba todos los niveles, ¿no? no era solo la cuestión de Europa periferia, no sino también él la veía en el machismo, hombre-mujer, la veía en la relación pedagógica, y obviamente él iba a desarrollar una visión pedagógica, una teoría pedagógica en diálogo con, con otros pensadores, como Freire, por ejemplo, no en la cuestión del, del, del educador y el educado, ¿no? Eh, y también en la, la cuestión de la paternidad ¿no? eh, y maternidad, la, la cuestión eh, padre-niño, ¿no? En todas, las, en todas las relaciones hay una forma de posicionarse que él justamente identifica con este pensamiento europeo que tiene que ver con la negación del otro. Y entonces una crítica a la cultura eh, no, no tiene que ver con cambiar, digamos, centro, periferia, periferia, centro, sino de, de construir y. Eh, modificar de base todo este tipo de relaciones desiguales y de poder y de jerarquías que justamente se amparan en un esquema de centro y periferia, donde siempre hay un, un grupo ¿no? que, que tiene el, el poder y ejerce la violencia y otro grupo dominado, excluido, marginado que recibe y es víctima de tal situación. ¿no? En el año 72, justamente antes ¿no? antes, de, antes del exilio y, y antes de, de esos atentados, funda con otros pensadores argentinos, como Rodolfo Kusch, que el año pasado hemos hablado de él, seguro lo retomaremos, eh, Carlos Kuschen, escanone Arturo Roig y otros pensadores argentinos, el movimiento de la filosofía de la liberación, justamente para eh, desarrollar una praxis política revolucionaria que rompa con esa herencia colonial ¿no? y ponga eh, en pie digamos, a, a los pueblos oprimidos. Complicado. Complicadísimo, sí, Com, complicadísimo. No, no, no, pero, pero... Me quedé con un montón de cosas en la, en la, en la cabeza, dándome vueltas. Hay eh, algo que es, que es fundamental, que tiene que ver con esto. Eh, un pensamiento que es universal, por un lado, pero que al mismo tiempo es, está situado, ¿no? Y ahí hay, obviamente, siempre hay, hay un conflicto, pero hay que entender lo universal como... Eh, y como diría él, ¿no? la, la dignidad y los derechos de los pueblos, la, la capacidad de un pueblo de eh, expresar su propia visión del mundo. Eso tiene que ser, como digamos, lo mínimo, lo básico. Un pensamiento universal tiene que ver con eso y no con la universalidad, digamos, falsa, ¿no? Que plantea, si querés, el mundo globalizado de hoy, en donde, a ver, hay una universidad porque, universalidad porque se impuso a través de la fuerza. Una universidad, universalidad, perdón, que borra justamente la, las particularidades o las diferencias culturales, ¿no? Igual está bien, la universidad impone esa universalidad, así que podemos ponerla ahí como que se nos mezclan por algo, pero... Eh, pero digamos, hay una universalidad que tiene que ver con la experiencia humana y él digo, la, la pone en el rostro justamente del, del oprimido, ¿no? Vuelve, vuelve a eso que, que de lo que hablaba tanto Levinas, que tiene que ver con el, el cara a cara, ¿no? El, el encuentro con, con el otro, ¿no? Fuera de las máscaras sociales que nos pueden diferenciar en, en, cultu, en cultura, si se quiere, o en, o en lenguajes, o en... en en riquezas, en ubicaciones geográficas, sino el, el encuentro con la otredad. Vivimos en un sistema donde se ha impuesto una universalidad a la fuerza y eso hace que justamente la otredad sea callada en diferentes lugares del mundo. Cuando una se opone o protesta contra el orden globalizante, bueno, eh, se, la, se la desecha, se la margina del sistema. Y eso obviamente lleva a la imposición de, de, de este sistema mundo que no es el único que obviamente tiene dentro de sí fuerzas que lo cuestionan, resistencias y, y lucha de poderes, pero que, bueno, está en ese estado de, de, también que se debe construir, ¿no? Esto que vos decías de, de la mentalidad no casi infantil, bueno, tiene que ver con esta colonización, esa colonización que, en la que estamos inversos, ¿no? Esto de estar siempre apuntando hacia el afuera eh, o, o buscando la aprobación, como si fuera el, el, padre, ¿no? el padre castigador, <ríe> la aprobación de, del exterior para validarnos a nosotros mismos, ¿no? Justamente ahí tiene que ver con la trampa, y no está mal la, la comparación, porque justamente eh, lo que te decía en, en esta visión eh, ontológica que quiere plantear eh, Dussel. Eh, esto se da en todo nivel, ¿no? Por eso, no, no se da solo en, a nivel de, bueno, sí, está bien, está el primer mundo y el tercer mundo y listo, pero después lo demás no pasa, ¿no? Al revés. Eh, la, la colonización, esta manera de, de ver la, la, la relación con el otro, que justamente, bueno, él, él la, la, la trae desde la, la conquista y la modernidad, eh, bueno, está imbricada en todos los aspectos de la cultura. Está en un aula, en un medio, ¿no? En, en una relación amorosa, en todas partes, en un negocio, en donde sea, ¿no? Entonces, eh, romper con esa forma de construir, con esa forma de vínculo, es fundamental. Está nuestra relación del de ser humano con la, la naturaleza, ¿no? total, ¿no? El desastre ¿Qué? ecológico. Claro. Que, digo, pensando también en, en lo que sucede hoy en día, que bueno, viene sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? Tiene que ver con esta visión de negación del otro, la negación es sobre la naturaleza. De hecho, cuando Dussel habla ¿no? de, de la conquista de, de América, eh, él identifica, por un lado, el, el, el yo pienso cartesiano, que justamente es como Europa pensándose a sí misma, y lo emparenta con el yo conquisto, ¿no? en el sentido de, bueno, yo soy el que piensa, por lo tanto, el otro que es el inferior, bueno, eh, tengo que dominar, tengo que o destruirlo o colonizarlo, básicamente, porque nuestra relación con el inferior siempre va a ser violenta y desigual. Europa, digamos, no miró al resto del mundo eh, cara a cara, no, lo vio justamente desde su estructura y desde su relación de poder. Sí, aparte en el caso del África, que quizás sea el, quizás no, es el, mucho más dañado que América todavía, ¿no? Este, Totalmente. Directamente ellos armaban toda una, una forma de pensar donde el, los, los africanos o los negros, este, como yo decía, eran eh, que no eran, que eran casi humanos. Este, ah, sí, tienen habilidades para tocar instrumentos. Ah, mirá, pueden bailar que esto y el otro, pero este, el resto no. Entonces, claro, al al, no, al, al al sacarlos de la especie humana, porque ellos lo que están haciendo es sacarlos de la especie humana, ellos se dan el permiso de salir a cazarlos directamente, como si fuera un animal más. Pero luego, luego, esa, esa mentalidad no murió, siguió países luego, de América Latina. Por eso y, somos y, el, y, por, por eso somos y, el continente más desigual más desigual que hay en proporción a lo que se genera. Claro, es el... que ahí vos decís algo que, que es clave, digo, eh, obviamente ninguno puede renunciar a sus categorías culturales porque eh, ya estamos condicionados por eso, pero no, no tiene que ver, porque a veces la crítica parece que plantea estas cuestiones puristas, ¿no? Bueno, a ver cómo critica ¿no? la cultura europea si habla desde la cultura europea. Bueno, justamente porque está eh, dentro de la, la cultura europea puede intentar analizar, ¿no? Eh, ¿Qué cuestiones puede ser positiva y qué cuestión negativa? Y quién queda fuera de esa cultura. Entonces, obviamente, siempre el pensamiento es situado. pero Es como, si no es imposible. Todo pensamiento es, es situado y nace de un lugar. Pero al mismo tiempo, eso es como decís, y también poder establecer ese corte. Porque si uno está toda, siempre repitiendo, ¿no? Si uno está siempre repitiendo el esquema centro periferia, ¿no? O eh, esto, superior-inferior, e en, en, por ejemplo, en el barrio, y digo, bueno, yo porque vivo en este barrio me creo más que, que tal persona, o, o tal barrio, ¿no? O yo porque tengo esto, me creo más que el otro, ¿no? Y, y voy repitiendo ese, esa pedagogía, ¿no? Colonialista, donde siempre la, la verdad está puesta, por supuesto que, en el que está en, en un escalafón superior, entonces estoy justamente. Eh, reproduciendo el, el problema. Y uno tiene que intentar, no solo individualmente, sino colectivamente, porque eso es lo que apunta una filosofía de la liberación, es darle ese lugar y, y esa voz, correrse del privilegio, y, y volver al oprimido, volver al, al marginado, ¿no? Que te dejo digo, una, una, una cuestión al margen, eh, no al margen, no, en realidad, digo, una cuestión de, de actual, ¿no? Todos, si se quiere, todos los partidos políticos, o de la gran mayoría, hablan de eh, la pobreza o de la desigualdad, pero siempre desde un lugar, ¿no? Donde parece que los pobres son los otros. Y me parece que ahí hay también una simetría planteada, que es una, una simetría totalmente colonialista, donde, bueno, nosotros podemos sacar a ustedes de, eh, y lo que está reproduciendo es la estructura de poder colonial, centro y periferia, superior e inferior, ¿no? Eh, y entonces volvemos a caer en eh, nada, la dominación y el sistema dominante, y, y, y lo que dice él, la falsa totalidad, que es, que, que, ¿por qué el pensamiento es totalitario? Bueno, porque justamente intenta eh, cerrar ¿no? Todo, toda posibilidad en el, en el propio sistema, ¿no? y siempre dejando a alguien excluido, entonces hay que volver a ese excluido. Hay que, y para eso hay que también dejarse, dejarse atravesar por el excluido. Si uno está eh, dentro del de pensamiento del colonizador o el pensamiento del, del dueño de la tierra y del otro, nunca jamás va a poder eh, desactivar justamente esa, esa dominación cultural. Quizás más allá del excluido se me ocurrió otra cosa, que es agregar a lo que vos decís. Pensaba en cómo se llama Bolivia. Hoy en día entonces es estado eh, pluri, plurinacional entonces yo digo sí. dejémonos de hablar de excluidos eh, Bolivia reconoce que tiene varias etnias varias nacionalidades ahí adentro y que le da espacios ¿entendés? le da espacios en un pie de igualdad entonces eh, quizás podría hasta ser es superador de eso porque ya no habla de excluir, sino discúlpame, acá está reconocida tal pueblo, tal leña, tal cosa, tiene determinado tipo de necesidades, reclama tal cosa, toma, acá tenés, se va haciendo. Digo, de pronto, me parece, como, de, como decía aquel presentador de, de televisión, simplemente este, eh, pensaba en eso, porque es tan difícil salir. Lo que vos dijiste es, tan, es, es así más allá de las buenas, de las malas intenciones, más allá de que lo pueda hacer o no, claro que el hambre, vos por ejemplo en el caso de Argentina, 50% de, de, de gente en la pobreza es un número altísimo para un país, como decimos enriquecido y un pueblo pobre, empobrecido eh, entonces claro los que quieren solucionar el tema, quizás quieran hacerlo legítimamente pero también ellos Estaría bueno preguntarles un día, ¿qué opinan sobre esto de la colonización? ¿Qué opinan sobre los excluidos? ¿Y qué opinan de que ¿Por qué estas personas son las que tienen que venir? Como si fueran, que vení, Tomás, te doy esto yo a vos. Es, es hiper complicado. Más lo hablamos, más complicado y más muestra la verdadera profundidad de todos los problemas que tenemos en América Latina. Pero aparte es injusto, yo una época me quejaba de las universidades públicas de lo siguiente, y lo voy a aclarar porque los fanáticos... <risa> no, sí, te no la cosa es así. Si yo te pago el, si yo te pago el título, eh, pero el problema es que tengo con una persona, le pago el título, se recibe y se va a Europa. Resulta que ese Estado europeo, al recibir a este ciudadano que ya tiene formación, no gastó un peso en la formación de esa persona, sino que se está apropiando de una formación que pagó, ¿quién? La República Argentina, ¿quién? El pueblo argentino, a través de impuestos que van al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional alimenta la universidad. Yo siempre propuse lo siguiente, haciendo amigos con Marcelo. Vos te recibís, suponete... Médico, especialidad cirujano. Y el chico dice, ¡Ah! me voy a un hospital privado de Boston a operar. Y ese muchacho va a ganar no menos de 150 mil dólares al año. Entonces digo yo, el Estado debería cobrarle algún tipo de canon por el uso de un título del cual el Estado argentino y el pueblo argentino no va a usufructuar absolutamente nada. Porque él... Se lo pone a disposición del Estado, Estado del Estado americano, de la Unión Americana, de Estados Unidos, que no invirtió un solo peso y el tipo brinda ese servicio técnico a pacientes y además cobra él, para él, por ello. Porque luego yo tengo gente a la cual formar y luego mis recursos no son ilimitados. Entonces yo digo, vos deberías pagar un canon si vas a un país de primera línea. Sino la opción a decirle, mirá, si vos querés irte al país por tanta cantidad de dinero, por lo menos tenés que laburarme acá adentro cinco años. Porque si te fuiste a una clínica de Boston, ¿entendés a qué voy? Sí, totalmente, sí, sí, sí. sí, sí. Haciendo amigos con Marcelo se llama. Porque ahora van a decir, no, porque es mi derecho, tu derecho, a entregarle a una persona por cero peso a los países centrales. Este, por lo menos que te devuelvan, si el tipo se va a quedar ahí, que te devuelvan que te devuelvan el, la plata del título. Porque lo más gracioso que los que más ponen en este país que tiene impuestos regresivos, es decir, los que abonan son por el IVA, por el consumo, y los que más consumen son la gente más empobrecida. Sí, totalmente. Entonces el más empobrecido pone platita en el tacho, que es el, que es el tesoro nacional, y el muchacho dice, ay papá, me abrazo, te, cuando llegue a Boston, te llamo este, por la computadora, este, y la vuelta. Todo suyo. Bueno, eh, hay cosas que, que quedan al, al margen, que no hemos podido charlar, pero ya, ya retomaremos algunas, ¿no? Eh, digamos, a, a modo de cierre, eh, comparto esa visión, hay muchas cosas por que no les encontramos la vuelta y hay muchas cosas que rever, entonces me parece que eh, traer justamente ¿no? Estos, este tipo de, de pensamientos me, me parece fundamental, porque es no quedarnos simplemente con, no sé, la culpa de fulanito o de fulanita, sino que entender que nuestra condición eh, de seres humanos, pero de seres humanos en nuestra condición política de seres humanos, ¿no? Eh, estamos haciendo algo mal de base y que deberíamos repensar. Eh, nada más, eh, a, a modo de cierre, ¿no? Obviamente, yo les decía que Lucele es crítico de la modernidad europea eh, de la, y de la posmodernidad europea también, ¿no? Y lo que él propone como, como nuevo pensamiento, que, de todos modos, también está en vías de, de desarrollo, de alguna manera, ¿no? O es un proceso abierto él habla de transmodernidad, que es justamente eh, ni, ni, ni caer en, si se quiere, en a ver, una dicotomía que no ha, que no ha, que no ha liberado a, a, a los pueblos, ni en el capitalismo liberal, ni en el socialismo real, sino justamente eh, un pensamiento que pueda volver a, a mirar cara a cara a, a los excluidos, ¿no? Y eso es el punto básico de, de la filosofía de liberación el encuentro con el otro el, y, y el darle el lugar y darle la palabra y darle el, el espacio y darle la posibilidad al otro de liberarse ¿no? la liberación no es de uno no, no la llevo yo hacia nadie sino que la liberación es del otro hacia todos no no hay no hay otra no hay otra posibilidad sino volvemos siempre a caer en, en la lógica de la colonización y romper eso obviamente puede llevarnos quizás no siglos, tal vez, si vivimos tanto, pero es el, el, el único camino justamente a encontrar eh, una, una filosofía y un pensamiento que transforme la realidad y crea realmente un, un mundo humanitario y justo, donde todos los pueblos tengan su, su derecho y, y su dignidad que, que les corresponde, ¿no? Pero bueno, es el desafío abierto que bueno, vamos a seguir transitando... De acá hasta no sabemos cuándo. Es así, pero hay que transitarlo, hay que pensarlo, eh, hay que masticarlo, digerirlo, dejarlo que asiente, volverlo a tomar, hasta que salga, hasta que salga. Hay que vivir pensando que estás vivo, ¿entendés? Hay que, hay que vivir pensando que estás vivo. Tenés que estar consciente de que estás vivo, eh, de, que es, que, de que está buenísimo. Lo peor que te puede pasar es que te des cuenta de que físicamente estás vivo, pero por otro lado no te cierra tu vida. Porque te sentís excluido, porque te sentís que no te escuchan, porque te, te, te sentís que tenés que bancar una totalización de ideas y de cosas que no pueden ser. Que no pueden ser. Acá, eh, cuanto más abras el juego, cuanto más escuches a todas las personas y sus necesidades, vas a empezar a abrir el camino, a, este, a correr las piedras del lugar para poder transitar hacia una vida mejor, que es la que nos merecemos todos. Nos vemos, gente, ha sido un gusto. Les agradecemos que nos acompañen. Les agradezco yo, Marcelo Cogan, les va a agradecer, Lucas, ahora cerrá, Lucas, despedite de, de la gente, que ya nos vamos. Hasta luego. M bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima, en la edición 18 de Filosofía en Construcción. Hasta si luego. Espero que estén ahí. Hasta Cha. luego. Nos Cha. vemos.